En los sosobrosos, eh, a cuando tengo que ver qué fue lo que lo de guión porque Villalona me lo manda a mí por, por, por el Good Drive. ¿Y por qué que lo mandó? Bueno, sí, pues lo mandaba de otra manera. Sí, antes yo no sé. Villalona no, nos pega uno. Señores, Pero... En la vida, en la vida siempre hay cambios. Nueva imagen. Cambia Villalona. Jorge Luis Cambia Villalona si sí, Villalona cambiar. cambia mejor. manda que no recuérdate que ahora no soy no, yo que voy a estar aquí mándalo como Mándalo eres. impreso a neto mándalo impreso todo por la favor. Nota, y temprano, y temprano y temprano Te voy a estar a las dos y media aquí cogiendo aire ok en la vida hay cambios y todos tenemos merecemos un cambio jorge mm. luis necesita un cambio de imagen, en ya. cámara punto net. en cámara ya no para irse para adelante tiene ese ya para atrás ya Ya, un flowcito sí. diferente ya no, no, no, no, no, no, no, Neto Flow, cambio, necesita cambio. Yo necesito el cambio de pobre a rico. De pobre, rico. De pobre a rico. Ya yo he tenido todos los cambios. Neto, era, Neto antes era, era calvo. Ahora lo tengo cabello. cabello. O sea que van cambiando las. Gracias cosas. A, a, al injerto que me dice. Sí. <risa> Ahora, una persona que dio un cambio ¿Qué? radical, radical, radical. Un chico guau se volvió, un chico guau. Chico guau, no. El artista con la imagen más impresionante de este país que todo el que ve ese artista se masa impresiona. Y Big Bang, Big Bang, masa y la Vipan, la Vipan masa y la Vipan. No. Mira millonario, como quiera. Chicho Severino, ¿Eh? hey, ay, mi compadre, mira, ha mira, hecho mira. Hay un cambio de imagen. Ay, antes tenía un peinado, no me acuerdo, pero tenía un. Peinado. Ahora tiene un disparado ya más. Ahora tiene. Pa parado. No, Chicho me acuerda a mí. No, Chicho llega cerca de un imán. Podemos mira, llamarle a Chicho, podemos llamarle a millonario. Sí, pues llamo, Vamos te llamar, lo... a llamarle. Lo, lo coge, Vamos a él, sabe cuando me llama a mi pérdida, pero vamos, <risa> <risa> vamos Entonces, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ha hecho un cambio de imagen y dice que quien le hizo ese cambio de imagen fue el Jeffrey. Jeffrey te metí en el pé. Dice que fue el Jeffrey. Chicho viene con un cambio de imagen, pero sigue teniendo la misma cadena del Zafiro. <risa> vamos a ver si Chicho le coge el teléfono a Néstor Flow, porque vez que Neto Flow lo llama. Es para ayuda. Hello. Mire, dile, dile que estamos Chicho. en el aire. Chicho. Estamos en el aire, estamos en el aire. Estamos en el aire. Programa, el canal 10 de Telenor. No, estamos hablando de tu, de tu nueva imagen. No, estamos en el aire. aire. Salud a tu gente, Chicho. Estamos en el aire. Salud a tu gente, los osobrosos, canal 10 de Telenor. Telenor. Sí, aquí en San Francisco. Oh, Telenor, Canal 10, Chicho. No, no, un día para eso, para yo ir para allá. Ah, porque tú quieres sí, no venir en vivo. Puedo... Ah, no, pero está bien. Sí que voy está... Maneando, voy ah, que va guiando, va guiando. Pero, pero, pero, pero confirma ¿no? si fue, fue, eh, eh, eh, fue Jeffrey que te hizo el cambio de imagen. Fue Jeffrey. O Oye, Chicho, fue Jeffrey que te hizo el cambio de imagen, sí o no. Vamos en eso, sí. Está, ah, está en eso. Gracias, nuestro hermano Chicho. Ey, pronto aquí Chicho se, vería, sí, se Entonces Chicho no acaba de confirmar. No acaba de confirmar que que es Jeffrey. Chico. Pero Chicho coge el teléfono y me dice, no. ¿Qué fue lo que yo que no tiene? digo pero Chicho no Jeffrey? Pregunto yo. Jeffrey es el ahora. Digo yo. ¡Mi tierra! Pero Jeffrey. Estamos en eso. Yo este. Pero Jeffrey. Lo que lo está asesorando. Necesita un cambio de imagen. Sí. Oye, pero Jeffrey no. necesita. Chicho, pero tú tienes más views. Oye, oye. Chicho, oye, oye me Chicho, este video se trae a coger para el view, pues Chicho, oíste. Oye. No, porque anda Él cerró. No, no, él cerró porque sí. está en la torpita duarte y el carro decapitado. <risa> ¿Tú que es decapitado. ¿no entiendes? carro brisa, de la brisa, la brisa. Y la brisa y el pelo. Sí. Pero está en eso. Parece que vienen más cambios. Pero que Jeffrey. Jeffrey. Pero Jeffrey necesita cambio de imagen. Pero cambio de imagen. Dios Pero mío. Ahí ya, ya me llama Julio. Llama Julio. <risa> Ay, sí! No, bueno, no, gra gracias. a otro hermano Chicho. Sí, un artista aquí. Pero Jeffrey. Por favor. Chicho. Yo no sé cuál fue el cambio que porque yo no, quiero no sé si es para también, que para para mí, que mí, que no que pase, para, que el para el pernado y eso porque imagínate tú o cuidado sea un cambio de la música también porque puede ser ¿viste Neto? esto hey. eh no que venga con un flow diferente cantando tú sabes no no pero Chino también Chino tiene su público si entonces chicho dice, no, no el Chicho millonario Me voy a morir. No, porque, entonces, imagínense ustedes de que Chicho cantando Tiro Jeffrey. ¡Sí, soy millonario! ¡El Chicho! chicho? El, el chicho? Con Chicho. chicho. Ch es Chicho. El Chicho. Nada, mucho éxito para Chicho. Lo mejor para él. O sea que Chi, Chi, eh, es Chicho mío, es, es mío, muy querido en la provincia de Duarte. Chicho cada vez que viene a cantar y me llama, ¡Estoy aquí! ¿Sabe? Yo soy fanático Chicho. ¿Tú eres fanático de Chicho? Claro. Yo, me acuerdo yo ahí. Un recuerdo familiar ah, la... que tengo de mi oye, padre. Oye, la, la única... La, eh, me gusta mucho una canción que dice voy Vime <risa> Esa es la favorita. Porque te pasa, porque te pasa cada rato. No, ya, ya yo pagué la Lo está cantando poca gente ahora. Ya, Esa, ya no <risa> le de un a nadie, no, ah, no. <risa> en esta pandemia, pandemia muchachos, ¿quién quién puede pagar? Ahora <risa> mi difícil está feo. Ay, ay, ay, ay. Señores, el programa se Señor, acabó. Llegó este, ya el terminó final. el programa, Neto. Estamos activos. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. Nuestro último programa aquí. Neto Flow, eh, para eh, tarima. Eh, va para Nueva York el hombre, para Nueva York. No, vale, sí. yo que que, lo que quiero es que José Luis, todas las veces que Neto pedía permiso y salía, Bien, a partir no, no, de lunes, ah, pues son, pues son frisados ¿Sí? los días. tú vienes y viene lleno. Oh, my hey, God. <laughs>